oportuno es un seminario sumamente oportuno porque pone en conjunto gente del sector académico del sector privado eh, indudablemente digamos eh, instituciones de investigación privada que están siguiendo el tema, eh, todos eh, especialistas indudables de la región sobre eso, y algunos fuera de la región. Eh, y, lo, y los pone juntos para discutir de un tema que también es absolutamente oportuno, porque estamos en una nueva fase de la relación con China, China está en una nueva fase de, de, de desarrollo, que tiene cambios muy importantes con respecto a digamos, lo que era el sentido común de lo que representaba China en el mercado mundial, ahora tiene otro sentido eso, está cambiando eso y cuando las cosas están cambiando hay que estudiarlas y ver qué orientación pueden tener y qué amenazas y oportunidades tenemos en ese proceso. China es indudablemente un mercado gigantesco, eh, un mercado en el que indudablemente eh, América Latina tiene que participar de una manera, digamos, eh, más activa. El problema que ha tenido América Latina con China es una adaptación pasiva a un cambio gigantesco que se dio en la economía mundial, que, digamos, tiene su explicación porque evidentemente eh, teníamos ventajas y complementariedades en ciertos eh, productos que China necesitaba. Esa fase está muy debilitada terminó. Entonces, eh, se inició una fase difícil en la cual la región, incluso pensando de manera más colectiva, debería haber maneras de acceso a ese mercado. En realidad hay grandes barreras proteccionistas en China que están puestas, digamos, eh, varía un poco los países eh, damnificados por esto. Probablemente el caso de China no es tan grave. Chile tiene además un TLC con China entonces tiene ciertas, ciertas ventajas en ese sentido, pero aún así los costos enormes de acceder a ese mercado, por ejemplo, por la materia fitosanitaria, eh, son, son enormes, digamos. Entonces eh, hay que invertir en eso, hay que invertir de una manera conjunta entre el Estado y el sector privado, digamos. Eh, hay otros países más damnificados porque no tienen, digamos, acuerdos comerciales eh, con China y su relacionamiento con ese país se ha centrado en muy pocos productos cuando en realidad hay un enorme potencial, pero también unos enormes costos de inversión que hay que hacer para eh, mejorar esa relación, diversificarla, aprovechar un crecimiento que quizás no sea tan extensivo, pero sí como dijo uno de los comentaristas, de mejor calidad. En realidad siempre, como le digo, siempre se ha hablado de agregar valor, pero eso es difícil porque hay fuerzas de mercado que no nos han llevado a que sea tan sencillo agregar valor. Si para Chile el precio del cobre era altísimo... Eh, la idea de invertir en, inversión, en, en, en, en investigación y desarrollo para diversificar productos una década después no es algo que digamos al sector privado le aparecía de golpe o sea que se necesita efectivamente una política pública en el sentido de una visión de largo plazo discutida, consensuada con escenarios alternativos difíciles en la cual además tiene que estar la academia, el sector privado y, y, y, y el gobierno eso vale digamos en general como estrategia de desarrollo, tal vez con esta fase se toma una nueva conciencia más porque las fuerzas del mercado ahora no son tan favorables, pero yo digamos en realidad quiero hablar de otro punto que me parece que es una política pública de la que se habla menos porque se debería hablar más y es en el sentido de que la región podría tener un mayor nivel de cooperación entre sí para eh, por ejemplo negociar con China. No sería, digamos, Chile firmó su TLC con China, yo recuerdo el año pasado hicimos una actividad y un, una persona del Direcom estuvo allá contándonos lo que fue el post TLC con China y los costos que ha implicado, digamos, verdaderamente acceder a ese mercado. Igual esta experiencia es contaba alguien de Perú y de Costa Rica. Y en realidad esos costos podrían de alguna manera compartirse entre las regiones. La región podría tener una estrategia más común en algunos puntos de negociación con un país como ese, que de hecho, además ellos piden que sea una negociación con regional. Sobre eso me parece que no hay ni políticas públicas ni inversiones que se estén haciendo y en realidad todos los países seguimos pensando muy en términos de nuestras propias oficinas. ¿Por qué? Porque también el, el, la, nos come el corto plazo y al comernos el corto plazo eh, es difícil crear esos lazos más permanentes digamos entre la misma región que implica también una inversión no es yo lo, lo digo muy fácilmente pero esto es muy difícil digamos, poner de acuerdo a los negociadores comerciales, a los empresarios clave de la región que ya han tenido vínculos con China que esa experiencia sirva para otros y para poder tener una mesa conjunta de negociación con los chinos es algo que cuesta y entonces no es extraño que no aparezca espontáneamente, digamos, hay que hacer un esfuerzo grande. para La conferencia internacional, la nueva fase de China eh, y sus implicaciones para América Latina ha tenido un éxito en la convocatoria que superó nuestras expectativas iniciales originalmente estábamos pensando eh, hacer una conferencia internacional en una sala muy pequeña, en el Instituto de Estudios Internacionales, para 70 personas. Luego, eh, con el éxito de la convocatoria, nos trasladamos acá eh, y hemos tenido más de 310 inscritos. Eh, es un éxito importante, es una conferencia que eh, en la que convergen distintas visiones con estudios de casos de distintos países y podemos hacer eh, análisis comparativos con respecto a las relaciones de Chile con respecto a China, de Argentina con respecto a China, de Uruguay con respecto a China, etc. Pero también podemos hacer otro ejercicio que dice relación con las relaciones triangulares, con... Eh, a actores tradicionales en la región como, la, como Europa, Estados Unidos, y ver qué pasa con, con China, que ya no es un nuevo actor en la región. Es un actor que, en términos históricos, lleva mucho tiempo, que, pero ha tenido un nuevo impulso en los últimos 20 años. Eh, y, a su vez, eh, tenemos eh, la complementación de expositores de organismos regionales como el BID, INTAL, ALADI, que dan una visión más macro y más regional con respecto al análisis de estas relaciones. Así es que nosotros estamos muy contentos. Es una conferencia que nace como un satélite del de seminario internacional que organizamos el año pasado en CEPAL, China y América Latina en Enfoques Multidisciplinarios y estamos contentos porque pienso que es importante hacer este tipo de esfuerzos con cierto sentido de larga duración.